estamos estaba hablando de creo que no se me ha oído la tenía apagado del suiza españa bueno de lo que ha pasado de lo que del partido de lo que fue de lo que fue que fue un toma y daca porque los suizos estuvieron muy acertados más que nosotros nos costó mucho hacer gol y crear espacios porque ellos fueron muy superiores fue luego crearon luego al final en la recta final de la prórroga es verdad que hicimos ocasiones pero nos taparon bastante Y bueno, fue un equipo muy replegado, un equipo muy atrevido Que es lo que dije, que lo que dije y creía yo que era Y bueno, pues un equipo que nos puso las cosas muy duras Hasta llegar a la estanda de penaltis Que fue, que paró gracias a uno de Simón esos tres Y si no, pues no sé qué hubiera pasado Pero bueno, tuvimos suerte que de que no estuvieron acertados y bueno, pues fue un partido bastante agónico hasta esos tres penaltis que paró. Eh, bueno, dos penaltis, tres y tres penaltis que paró Unai y bueno, me, me encantó mucho el partido pues fue muy sufrido. Así que bueno, estaba con la defensa, pero estaba con el 11 y bueno, vamos a, poner, y vamos, a poner, y vamos a poner al equipo bien abierto porque Italia juega con mucho pase largo y bueno, mucho mejor... Que estén mucho mejor que el equipo esté como más ensanchado porque así puede pillar mejor los pases y recepcionarlos. Entonces, Llorente yo creo que ahí está bien. De momento, le voy a poner a silicueta en este Contiago. Sí, le voy a poner Contiago. Y a Dama Traoré, así que bueno, esto va a ser el 11 <coughs> El 11 va a ser el eh, Apor. Sergi Busquets... Yo digo Llorente... Y Gallán... Defensas... Con Unai Simón... Bajo paro... Luego... Mediocampo... A Zilicueta... Coque... Tiago... Y arriba... En la, en la delantera... Morata... Adama Traoré... Y Ferran... Esos van a ser... Los que van a salir en punta... Y bueno... vas a hacer un poco las instrucciones... Siempre de ataque... Contraataque... Un, un pase largo... Por las bandas... Flexible... Zona de apoyo... A tope... Eh, defensa total presión total no ya def defensa total mejor conservador si sí, conservador para agresivo podíamos hacer mucha falta y luego bueno luego en avanzadas falso 9 voy a poner falso extremo un falso extremo marcaje estrecho que por ejemplo va a ser el más aquí el más peligroso es inmóvil, por ejemplo, inmóvil. ¿eh? Y luego, en el... lo poblamos el área... No, ponemos un delantero deliberado que va a ser Adama eso para empezar. Y bueno, esto sería un poco... Esto sería un poco planning de planning de, del 11, digamos, de, de la estrategia. Sería un falso 9, un falso extremo, un marcaje estrecho y un delantero liberado. Y bueno, y luego, pues, el marcaje al hombre sería... Rayacía móviles. Eh, Diego Llorente y Sidney. Luego Sergio Busquets a Chisi, por ejemplo. A Cilicueta a Florenzi. Luego eh, Thiago a Varela. Adama Traoré a Bonucci. Ferran a sola Aunque Spinasola está de baja porque dio baja. Yo creo que. Ah, me queda la por. La por iría.. A Jorguiño porque es el que nos queda Aunque queda a Cervi también por ahí Jorguiño, que es el más importante Y Morata y así A Cervi, eso es Y este sería un poco lo, el, la, el marcaje Ahora ya Pues vamos a jugar partido En Wembley, vale, entonces ponemos el estadio Y aquí estamos, en el Wembley Stadium Vamos allá son las 9 de la noche, o oh, supuestamente del martes, y bueno, virtualmente. Y espero que os guste el partido, vamos a ver qué tal sale el equipo tanto de Luis Enrique como el de Mancini, a ver qué tal salen los dos, y a ver qué nos crean, qué, qué estrategia nos hace jugar. Así que bueno, estamos en el Olímpico de Londres, en este... bueno, Olímpico no, en este estadio de Wembley de Londres, son las 9 de la noche... Y bueno, pues ahí están los dos equipos Tanto del Mancini a nuestra derecha A nuestra izquierda, el de Luis Enrique Y bueno, ya salen los dos equipos Ya salen los dos equipos Y bueno, pues Para Luchar por una plaza en, en la final Así que bueno, estamos en semifinales Y espero que os guste el partido Ahora escucharemos los himnos Primero la Italia y luego España cambio de portero ya hace bastante tiempo es don Aruma y bueno antes fue la Llan Luini casi con 100 internacionalidades y bueno ya se han dado en la mano los dos equipos el himno de España no sé por qué no suena y está el 11 con Messi Mon Sergio Busqued, Llorente, Laport, Lapor, Coque, eh, Tiago, Cilicueta, Morata, Adalma, y Fran Torres de delanteros y bueno aquí está el 11 también de, de Italia con Donabuma, Bonucci, Immobile, Insigni, Chesi, Verati, Ber, Varela y bueno, esos son algunos de los jugadores importantes. Y bueno, pues vamos a empezar en Wembley y a ver qué tal se nos da el partido. Va a empezar sacando el equipo de Luis Enrique, se empieza sacando Tiago, ahí está, perdón, Dama Traoré Y bueno, ahí ya la tiene Coque. La tiene Coque para marcar a la Por, la tiene la Por. Ahora se, la marca, se le cambia el, el, la orientación de juego hacia Diego Llorente. La pasa Gallag. Hace un pase bastante largo hacia Morata. Aunque se la queda Florenzi. Intenta sacar Florenzi Bonucci. Aunque la tiene rápidamente la selección española a mediación de Diego Llorente. Ya la pasa Laporte. No se pase rápido. La tiene, la tiene ahí... La tenía ahí, bueno, se estaba metiendo ya en el área italiana. La tiene Varela. Saca Valera, Cerbi ahora mismo. Orguiño, sacando de, de ahí. La tiene Morata. El tío de Morata en las manos de Donaruma. Saca otra vez Varela esa pelota allá en su campo. Espinasola, que se va pasando casi el medio campo. Se va corriendo Espinasola ahora. Aunque duda. La retrasa. Está dudando ahora mismo. La tiene Chesí ahora. Se mete en el área española ahí perfectamente la quita a ver ahí eso es la quita perfectamente coque ya la tiene Tiago medición de Tiago la tiene a Dama Traoré, a ver a Dama ahí ya la tiene Ferran Torres que va como un, que va como un rayo y está metiéndose en el área en el área italiana uf, está a punto a duda un poquito y va a tirar iba va a hacer el tiro ya la tiene a Cervi. mediación de de Chessy, la tiene sac, eh, sacando de su campo saliendo de su campo cervi a Cervi Ahí está perfecta La tiene perfecta, a ver Nada, fuera de juego de Morata El fuera de juego de Morata Ven ahí Nada, saca naruma y está la distancia espinasola 40 metros, que sí, 27 y 27 No, 27 Bueno eso era la distancia recorrida la tiene busquets pasando el medio campo que la tiene verati verati cuidado que es muy bueno la tiene sin inmóvil ya en el área española se acerca fuera el tiro de inmóviles vaya ocasión que ha tenido italia primero nada va a sacar una y simón Está el pase completado, 81% de 82%. Pues para 82% para Italia, 81% para España. Ya la tiene Gallá, por mediación de Gallá. Pasando al medio campo, aunque la retrasa la Por. La saca y por de ese medio campo para Thiago. La pasa Thiago rápidamente, aunque la tiene Florenzi. Le cae Florenzi en su campo. Casi, la silicueta. Intenta pasar Jorginho, aunque le hace una falta silicueta. La baja hacia Laport esa pelota otra vez ya se encuentra pasando el medio campo vamos vamos Ferran ya se mete en el área en el, en el área italiana A ver ahí fuera el tiro de morata al punto hasta morata de meter ahí está ese, segun, ese segundo aviso de, de la selección española y bueno el primero ha sido antes de italia por fin Immobile y bueno un y bueno Aquí estamos con un 51 de posesión, un 49 de Italia, ahí está, ya, ya la saca Cervi fuera de su campo. A Cervi, ahí está. La Cineche sí, ahora mismo. La pasa, hace el cambio, aunque la coge rápidamente. La tiene ahí a Zilicueta, eh, a Zilicueta La tiene y Jorginho, Jorginho, eh, a Zilicueta. Nada, se le va fuera a Italia la pelota. 118 de este primer, de este, de este, primer de este primer tiempo, de, la, de esta primera parte, ahí están las primeras impresiones, la tiene ahora mismo Ferran, ahí está, se mete en el área italiana, ya la tiene, a ver, Don y el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Torres gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, la tenía Corsinho pero se le fue la pelota Perdón, sola creo que era La tenía ahí, sola Se le fue, se confió Y bueno, vino Vino justo Carón por, por la derecha y bueno, se la quitó Y bueno, pues la metió dentro Batió a Donnarumma y está el portero, Italia Para marcar el primero y poner a España Por delante, España 1 Italia cero en este partido en estos primeros 19 minutos intenta pasar Italia del medio campo, aunque no lo consigue, la tiene a dama eh, aunque la coge ahora Cervi, la cogen ellos, se le ha quedado el pase corto a Dama. A Zilicueta, la tiene a Zilicueta, Coque. Tiene la por, aunque, aunque estamos haciendo bastante falta. La tiene Florencia en el área española ya. La tiene por mediación de el palo vaya segunda ocasión de Italia de inmóvil al palo al palo de la portería de Unai Simón y los a puerta España 3 Italia 2 ya la tiene por mediación de Diego Llorente aunque ya la pasa rápidamente, se le queda bastante larga, la tiene Morata, se le va, pero no, va a, ser el, va a sacar Morata, ahí está 84 pases para Italia, 81 para España, ya la tiene Thiago Por mediación de Laporte, Laporte se va a meter por este carril derecho, por esta banda derecha en el, Para entrar en el área italiana, ahí está, ah, mordida, bastante mordida Nada, se la pasa y se equivoca, se la pasa Bonucci la tiene Insigne, la saca Insigne. Jorginho la detrás a Florenzi, Florenzi se mete en su campo, es un área otra vez a Donaruma la pelota. Morata, que le queda larga, le queda algo larga la pelota, la tiene la tiene ahora Insigne, se ve Insigne, la tiene inmóvil, inmóvil ahora mismo que salían ahí bastante los jugadores ahí, vaya lío que ha ido hoy con los jugadores españoles la saca Gallá, por mediación de Gaya ya la tiene Diego Llorente se la pasa a la por, ahí está la pelota el cambio ahí está de, de juego para Tilicueta ya la tiene Zilicueta ahí está, va a hacer el pase largo aunque, si le queda perfecta Morata va a tirar Morata fuera el tiro de Morata Qué cerca está el tiro de Morata. 129 vas a entrar ya en esta.. en el Ecuador de esta primera parte. Ahí ya la tiene a Cervi, intenta sacar de su campo del área del área. Del área italiana Aunque no se mueven ahora Ya la tiene por dirección de Thiago Tira Uf. Fuera Morata otra vez Ha tenido Morata otra vez Ahí está Se le ha ido a sola Aunque la, oh, la ha hecho mal el pase Y se la ha dejado Por giño que a, a Morata Y bueno ha tenido un tiro Aunque se la ha desviado Ahí están los pases Bonucci 3 tiago 3 Ahí están los pases interceptados Ya la tiene a Cervi Mediación de Valer Marela, intentan pasar medio campo, la tiene Chessy ahora mismo. Chesí insigne. Lorenzo Insigne, se la pasa inmóvil, Immobile. cuidado inmóvil, Immobile. la tiene el tiro, fuera el tiro de inmóviles Cuarto aviso ya casi de la selección italiana. Están los tiros a puerta, Cuarto, cuatro morate inmóviles 3 tiene la por aunque la pasa rápidamente hacia ferran torres aunque se resbala tiene Ferran nada la tiene espina sola se la quita espina sola ya la tiene hacer intenta salir de, de su área por mediación por, por sí ahí está que la tiene espinasola espina sola la tiene la, la pierda la tiene coque la tiene ahora mismo morata ahí ay, ay. Ay. Se le dio el tira dama Vaya ocasión que ha tenido la misma dama Y está con el pase de coque Hacia hacia, hacia el Morata Y bueno Que creí que Digamos que se le van a quitar a, a dama Pero no, hasta punta ahí Aunque ahora nos gana Italian Possession con un 45 40, Con un 54% Un 44% España Ahí está, ya la tiene Berati ahí está Inmóvil, cuidado móvil y el golazo de inmóvil. Ahí está el empate. De inmóvil en el minuto 37. España 1, Italia 1. Esto se pone interesante. Ya la tiene Coque. Ran Torres, ahí está, en el área ya, ahí está, en su área, en el área italiana, va a hacer el tiro, ahí está, a ver ahí, fuera el tiro de Morata, madre mía, el tiro de Morata, fuera, está a punto de conectar Morata ese esa... Ese pase combinativo, ahí está los pases, un 82% España con un 85% para Italia. La tiene Jorginho por mediación, pasando del medio campo, aunque la quita a Coque rápidamente. La rebota a Coque, la tiene a Chilicueta, ahí está. Hace un pase largo a Chilicueta, porque la tenga Dama, aunque se le queda bastante larga. La tiene Florenzi, intentan ahí. Salir de su área por el momento No están haciendo el cuadrado Ahí está para poder salir La falta, ahí está Falta de España, la tiene Florenzi Cuida ahí Florenzi la tiene Vale, ahí está la falta, sí esto hecho falta ver a ti, sí 79, 86 pasos, vale ahí está el tiro tiene perfecta aunque ya la tiene a Dama a ver a Dama, madre mía, si sí va Dama ahí de... del jugador italiano ahora mismo la tiene, la tiene a Zerbi intenta sacar a Cervi ahí dos minutos de añadido esta segunda parte va a empate ahora mismo el partido Y está perfecta silicueta la pasa hacia adelante aunque se le quedan largas los dos tanto a Bonucci como a Morata la pelea Bonucci la tiene a Serbi ahora mismo a Serbi, nada pues nos vamos al descanso por ese corazón de inmóvil el 38 y en el 20 Ferranta está 44 de posesión 56, ahora Italia Reina y Señora del Balón de momento en esa posesión con 7 de 4 tiros a puerta una falta a cada equipo, 0 corners do, un tiro libre cada uno 57 de 81 pases completados, 31 de un, de un centros 6 pases de 11 interceptados, 7 entradas de dos, y 2 y, y una parada y España ninguna ahí está de momento no se va a hacer ningún cambio saca ahí media saca Italia para su campo y bueno ya la tiene a Cervi ahí en este partido aunque la si sí, parecía que la robaba a, a dama pero no ya la tiene si sí, sí, ahí está la quita rápidamente Busquets la tiene ahí está dama a ver nada se le quedó corta dama con ese pase talón Xavi a ver ahí, ahí Morata ahí se la han quitado y a Morata. Berati Ahí está la Berratti. Perfecta y a silicueta. La quita perfecta. Cuidado. Vale. Menos mal que la tenía ahí una y perfecta una ahí Coque. con berati Berratti las manos de Unai Simón vaya para que es Unai Simón nada le cae Varela ahí está la pelota aunque ya le caía Dama madre mía se va Dama se va Dama a ver ahí Morata y el gol de Morata gol, gol, gol, gol, gol de Morata vaya gol que ha metido Morata en el minuto 52 de esta segunda parte España 2 Italia 1 para poner a España por delante. Vaya golazo que ha metido Morata. Justo a la escuadra, ahí está. Para vencer a Donnarumma. Y bueno, que España ahora sí mismo se pone por delante. En este partido, ahí está de momento, claro La tiene Adama Que la tiene ya Coque. Perfecta, a ver ahí Carran Torres Madre mía, qué parada de Donaruma Vaya mano que ha sacado Pedazo de ocasión ahora mismo Bueno, ahí está el despeje Los guantes que tiene y bueno, con un 42 al 58% Italia. Italia tiene mucha posesión ahora mismo. Y va a ser difícil. Morata fuera. El, el cabezazo de Morata. Otro saca, ahí está. Saca a Tiago. Nada, se le va fuera. Aunque ya la tiene. Inmóvil. Cuidado con Inmóvil. Que es bastante bueno. La tiene Verati. Verati se la quita perfectamente a silicueta. aunque le cae encima otra vez. Y está silicueta muy buena, ahí está la tiene Morata ya en el área italiana. A ver ahí, ¡Buah! Le pasó por encima la pelota, se paseó la pelota ahora mismo por el área italiana, que la tiene rápidamente Adama, aunque ya la tiene Morata. Vaya, tiro de cabeza de Morata, madre mía. Nada, ahí lo intenta Silicueta. Que pues, quería tirar Morata, pero lo impiden los defensas italianos. La tiene Verati, se, se quiere ir Verati y salir al, ya, ya pasando del medio campo. La tiene Florenzi. Florenzi. Coke, Intenta quitar Coque ante la presión que tiene ahora mismo Italia. La tiene inmóvil, aunque la pasa perfectamente. Se le, nah, le cae a Varela. Varela, insigne, Jorgiño. La tiene Adama. Adama, traeré. A ver, Adama, traeré. Fuera, Dama El tiro de Adama. Fuera. Múltico 62. punto ha estado ahí si hubiera sido un poco más centrado ahí están los balones morata 19 silicueta 17 y adama Traoré 17 balones la tiene la pincha y perfectamente llorente la tiene jorginho intenta salir ellos del medio campo la tiene la, la lleva Florenzi, la tiene la, la pasa verati ya en el área española verati Cuida con verati <coughs> la saca perfectamente Ferrana ahí está que la tiene chessy ahora mismo Perfecto, ahí está A ver Nada, cuidado ahí La tiene Ferran, aunque la tiene Ferran A ver ahí Uf, Cuidado ahí, todo el, todo el área española Y ahí, perfecta La tiene Adama Traoré, aunque le, ya se la pasa Ferran Torres, vamos Ferran En ese sprint que tiene Ferran, vamos Adelante Tiene Ferran, quiere tirar Ferran A las manos de Donaruma, Vaya manos que ha sacado coque coque y espinasola la roba coque perfecto ahí la pasa la por hacia atrás aunque le cae a varela en medio campo insigne ya la tiene insigne la tiene ah la tenía morat la tenía dama perdón aunque se la quitaron la pasa ahí está Ferran torres la pasa hacia adelante nada le cae a jorginho esa pelota ellos ahora muy metido italia en el partido la tiene ahora mismo Vale, la, se le queda ya que hace falta. Minuto 71 casi. Este, con este marcador ajustado de dos. de España 2, Italia 1 ahí está. Y bueno, la falta que dice el apor, que no, que no es falta el apor. Que se ha equivocado ahí el árbitro. Pero bueno, habrá que verlo. Entra el Sarabi y, y sustituye a Chessia, ahí está España. Ahora. Eh, Italia con un 60% Un 40% España, aunque España no se rinde La pasa hacia adelante, aunque le cae A Cervi esa pelota En el medio campo, Insigne Madre mía, la tiene Nada, se le queda Larga Beratín, menos mal cuida ahí, Fuera el tiro, menos mal Italia La saca Busquets Ahí está, se toma su tiempo a España un, A la hora de Aunque se la quitan ahí en el medio campo tiene Berati, cuidado Berati es pues bastante bueno. la tiene gracias a, a yo digo, que le ha un pase la, la retrasa un poco ahí eh, en Morata, aunque se le queda corta en con Ciro móvil, la tiene coque, la tiene rápidamente, ahora ahí está Morata en el área ya italiana la saca Morata alta, a ver ahí fuera el tiro de Ferran ¡Qué pena el tiro de Ferran Pozas pues, podía hacer ahí el tercero perfectamente. una pena porque el paso es bueno. Y bueno no está en posición. Bueno no el tiro de Arama, de dama perdón, se tiro de dama que va fuera. Y bueno de momento no hay MVP. Ahí están las entradas ganadas Coque 8 y creo que Bonucci creo que eran 3 y bueno, ya la tiene. Cuidado con Verati, que Verati es bueno, la tiene Verati, aunque se la quita bastantemente. Ahora Digo Llorente. Se hace Digo Llorente con la pelota. La pasa a Dama, ahí está Dama. Se va solo a Dama. Se va solito a Dama, aunque la pasa a Morata. Va Morata solo. A ver, Morata. Fuera, vaya parada que ha hecho Donaruma. No me lo creo. La parada que ha hecho el Don Aruma. No me lo creo. Casi Morata solo. Hombre, casi se le escapa ahí a Don Aruma, pero ha hecho una muy buena parada con esos guantes. Y bueno, ahí está. Está... En posesión de un 41, Hemos sube un poquillo la posesión. Pero no es nada. Saca a y está el tiro. Que se la acomoda, pero nada. La tiene Zidin Móvil, aunque la recupera rápidamente. España la tiene. Ah, se le quedó larga la dama muy cerca de Donaruma y no pudo hacer nada, minuto 81 con este ajustado, España 2, Italia 1 con este ajustadísimo eh, marcador aunque aunque le hace ya la falta, le dice que venga el, el árbitro, le va, le va a advertir a Busquet, a ser que es la última, la última que, que hace. vaya recado que ha hecho el busquet bastante recada ahí está dos faltas de una estamos pecando la falta y saca espina sola ahí está que la, aunque la aunque la baja tiene sarabi la, la saca y busquet perfectamente con esa calma que tiene la tiene morata se va solo morata puede hacer el tercero morata aunque la retrasa un poco ahí está aquí nada a ver a ver ahí perran fuera el tiro de Terran Fuera el tiro de Ferran Tiró demasiado pronto Creo que debería de... de tenía que haber ido más a portería Qué pena Ferran ahí macho. Qué pena, tío Pues vamos Adama, 13 pases completados 12 eh, Llorente y 13 a Silicueta. Ahí la tiene Luke Insigne. Aunque se la quita rápidamente. La por. Con ese toque. La tiene... Morata. Aunque le rebota ahí ya. A los jugadores. Nada. Se lían ahí. Se lían ahí. La tiene inmóvil. Cuidado ahí. Perfectamente la quita ahí Tiago. Y bueno. Vamos a hacer el cambio. Ahí está. Vamos a meter a... Jordi Alba que nos va a dar mucha carrera aquí. Si lo me metemos de medio campo. También a. No. Bueno, me he equivocado igual. A ver, he de cambio, macho. Eric, Eric, García, vamos a ponerle ahí. Ahí está. Vamos a hacer tres cambios ahí. Tres cambios que tenemos. Vale. Nada, la tiene ahí. A ver ahí. La tiene Ferran. Está solo Ferran. Un tiro fuera de Ferran. ¿Cómo puede ser tan... ¿Cómo puede ir tan... Tan mal los tiros? Oh. Punto de meter Ferran ahí. Eh, qué pena. Bueno, ya están los cambios. Tiago por Jordi Alba. Y Busquets por... Marcos Llorente y ahí la por por Eric García, ya la tiene Berati aunque Ari García está bastante fresco, la saca Ari García, aunque mordida hacia Florenzi Florenzi Bonucci, la saca Bonucci de su campo ahora mismo, la tiene Coque, la pasa rápidamente a Verati, cuidado con Verati, a las manos de Unai Simón, perfecto, ahí está. Ahora se toman su tiempo. Ahí está. La selección. Ahí está. A ver ahí. Ferran. Vamos Ferran. Ahí la tiene Ferran. Perfecta. Ahora tiene que ser el gol. Ahí está. A ver ahí. Y el gol de Morata. Ahí está. Gol, gol, gol de Morata. En el minuto casi 93 ya. Casi dos de añadido. A poner España. Dos por delante. España 3. Italia 1. Vaya. Vaya ocasión de Morata Vaya ocasión que ha metido Morata Ahí está En ese centro oh, Con ese pase elevado yo con, con ese pase elevado que ha sido Madre mía Pues lo ha conectado muy bien ahí Morata Porque se lo podría haber quitado la defensa italiana perfectamente Y no ha he hecho en Italia ahí Y pasa y de Ferran un poco elevadito Y lo da justo Y lo mete para adentro Morata Vamos Morata Estamos ya casi en el final nos iríamos a Semis Con este 3-1 ahí está Nos iríamos a Semis Hombre del partido Morata Ferran Torres, ahí estarían los goles. Los goles eh, Mo, eh, Ferran Torres, luego sigue un móvil, luego Morata en el 53 y Morata en el 3, que ha sido añadido. Así que nos quedamos a la Fénix, España 3, Italia 1. Así que bueno, espero que os haya gustado el partido. Espero que pasemos. Y nos vemos en la final el 11 de julio en Wembley. Hasta luego. Chao.